Twilight Sparkle, tristeza brillante, Fluttershy, dulce y amable, Applejack, le gusta el campo, Rarity es un encanto, Pinkie Pie, saltas sin parar y puedes ver a Rainbow Dash volar.